Hola, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez. Esta es la cuarta entrega, este es un cuarto video. ¿Qué vamos a hacer en este video? Y es que tenemos una lista de ejercicios que tenemos que resolver. Esos ejercicios que están acá atrás eh, los tomé de un libro, un documento que, eh, del profesor Waldo Márquez de la zona sur de Matebronca, un amigo conocido de la zona sur. Tenemos que hacer estos ejercicios, entonces vamos a iniciar con eh, unos cuantos, voy a hacer unos cuatro ejercicios, voy a tomar uno de cada parte para que así ustedes se orienten un poquito más de cómo hacer estos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos con la entrega entonces. Muy bien, dentro de los ejercicios tenemos, eh, vamos a comenzar con una lista de los primeros nueve. Vamos a tomar uno de ellos. Vamos a ejemplificar cómo resolverlo, ¿ok? Un ejemplo. A ver, comencemos con el primero. ¿Cuál sería el primero que tenemos que tomar? Eh, voy a pensar en el número 5. Hagamos el número 5. ¿Ok? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este ejercicio? Bueno, tenemos que recordar los pasos, ¿no? Tenemos así. f de x es igual a 3x entre 8. ¿Ok? Eh, las reglas o los pasos, a ver, paso número uno este f de x lo cambiamos por y y luego el paso número 2 procedemos a despejar la variable x. Significa que tenemos que pensar, bueno, sí, vean que el 3 está multiplicando y el 8 está dividiendo, ¿ok? Entonces, pues la inversa tendrá esas mismas operaciones en forma contraria. Primero voy a pasar el 8 dividiendo, voy entonces a pasarlo aquí, a multiplicar a la y, 8 por y, ese es igual a 3x, muy bien, y ahora me queda nada más despejar el 3, el 3 va a pasar al otro lado, está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, 8y dividido entre 3, paso número 3, Cambiemos, intercambiemos las letras, tenemos que, que intercambiarlas. ¿Qué significa esto? Que eh, voy a hacerlo acá. Va a decir 8x entre 3 es igual a Y. Y ya tenemos la inversa. ¿Qué contraband? Esta es la inversa. ¿okay? Nada más que, ¿cómo se denota? ¿Cómo hacemos la notación? F de x a la menos 1. ¿De acuerdo? Esto es porque f eh, se llamaba f. ¿Qué pasa si se llama G? debemos cambiarla como g a la menos 1 ¿no? mantenemos el nombre g y entonces va a quedar como 8x entre 3 esta sería la inversa sencillo, ¿no? muy sencillo, pasos muy tranquilos, ¿de acuerdo? muy bien, eso es de la primera lista, ah, profe hagamos otro, sí, claro, de la segunda parte hay otra lista, ¿recuerdan? voy a mover esto, ¿ok? voy a mover para que se haga un poquito más para abajo, para que se note correctamente ahí está, muy bien ok, ¿cuál vamos a hacer? ¿cuál quieren que hagamos? a ver, bueno vean que hay varios parecidos desde la 16 hasta la 22 son parecidos, vamos a hacer la 22 hagamos la 22 que esa es la última, que pues tal vez hay un menos por ahí que observe y se puede decir es que hay un menos eh, no sé, pero bueno, g de x se llama g de x es igual a menos 7 x más 6 y esto está dividido entre 10. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Paso número uno, Cambiamos la x por y. Y es igual a menos 7 más 6. Esto lo hacemos en nuestro cuaderno. Bien bonito, ¿verdad? Para que quede ahí y se sepa que se hicieron todos los procesos. Tenemos que hacer todo y cada uno de los procesos para ver cómo eh, avanzamos con lo que es inversa. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos acá? Si ustedes observan, si toda la parte de arriba está bloqueada, cuando digo bloqueada es que no puedo hacer nada con ellos todavía, hasta que el 10 no lo pase para el otro lado. Ese 10 está bloqueando toda la parte de arriba, por tanto necesito pasar primero el 10. Eh, ¿Y qué está haciendo el 10? está dividiendo, pasa al otro lado o lo pasamos al otro lado a multiplicar. Decimos entonces, 10y es igual a menos 7x más 6. Y en este caso, bueno, ya tenemos liberado el 7 del x más 6. Y bueno, puede preguntarse, bueno, ¿cuál paso ahora? Hay un 7 que está multiplicando a la x y hay un 6 que está sumando, ¿no? Tienen que recordar las prioridades de las operaciones, pero ahora viene un proceso inverso. Eh, normalmente primero se hace la multiplicación y después se hace la suma. Pero como estamos haciendo un proceso inverso, lo último que se hace lo primero que se pasa. ¿Qué, qué me está diciendo? A ver, ¿qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, en este caso, el 6 está sumando. Necesito trasladarlo entonces aquí al otro lado, con la operación inversa. Eh, 10, voy a... 10y menos 6, pasa el 6 a restar porque estaba sumando en operación contraria, igual a 7 negativo x. Y ahora, pues no nada más nos queda pasar ese menos 7 que está multiplicando a la x. Ojo a esto. Es un número negativo que está multiplicando a x. No es que voy a pasarlo positivo. No, estoy, ese 7 está multiplicando y a la hora de trasladarlo lo que va a ir a hacer es a dividir a todo. Pero es un número negativo, menos 7. Entonces va a pasar todo el menos 7 negativo al otro lado a dividir. Vamos a ver cómo quedaría entonces. Voy a hacer una aquí. Y decimos... Um, permítame para ocultar esto. Aquí ya lo oculté. no bueno, lo borro en realidad. Y entonces decimos 10... Y menos 6, dividido entre el menos 7, y esto va a ser igual a X. Muy bien. Finalmente, o al final, lo que tenemos que hacer como paso número 4 es intercambiar las letras x y La cambiamos, o las intercambiamos y decimos que es 10X menos 6 entre menos 7. Esto es igual a Y. Ya encontramos la inversa. Ah, pero bueno, ¿quién es Inversa. recuerden que al principio mencionamos que es g la función normal o la función eh, la, inicial y entonces la inversa, ¿cuál sería la inversa? g a la menos 1 de x es igual entonces a 10x menos 6 dividido entre menos 7 que acabamos de encontrar la inversa de esta función g bueno, excelente preguntas. Bueno, ahí podemos ver el video todas las veces que queramos verlo. Esa es una lista, bueno, y ya con esta creo que podemos hacer el resto. ¿verdad? Y vamos a pasar a otro, vamos a pasar a otro para ver cómo se resuelve. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a moverlo. Perdón. Moverlo para que se note mejor. Ok, ahí están. Desde la 26 a la 32. Ah, aquí incluye raíces. No hemos hecho algunas con raíces. Vamos a hacer algunas con raíces. Pero vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto para que tengamos más espacio. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál vamos a hacer? Una que tenga raíz. Oh, voy a hacer la 31. Voy a hacer la número 31. Porque eso tiene un, eh, una notación eh, particular o, pa, o más bien tiene un, un ingrediente particular. ¿Cuál sería ese ingrediente? g de x es igual a 6... Raíz de 15 menos X. ¡Ojo a esto! El 3 está fuera de la raíz. No está dentro de la raíz. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí este 15 sí si está dentro de la raíz. La raíz lo cubre. Y si observan este, acá la 32, el 17 no está dentro de la raíz. Tengamos en cuenta eso, por favor, para que no tengamos errores. G de X. Bueno... Ya decimos entonces que G es e, 6, 15 menos X, menos 3. Muy bien, voy a comenzar a despejar X. Y lo primero que tengo que ver es que ese menos 3, ¿verdad? Recuerden las prioridades de las operaciones. Y lo primero que tengo que trasladar es ese 3, que están restando. Lo voy a trasladar a sumar. Ok, entonces decimos que ese Y ese 3 es y menos, perdón, más 3, ¿no? Es igual a 6 raíz de 15 menos x. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora aquí, ¿qué sigue? Veamos las operaciones que hay ahí. Hay un 6 que está multiplicando a la raíz. No puedo trasladar nada de lo que está dentro de esa raíz hasta que no cambie esa raíz, hasta que no la traslade. Pero antes de eso, ese 6 se está multiplicando. Entonces, no puedo pasar la raíz todavía hasta que no pase o que no traslade ese 6. Ese 6 se está multiplicando. Lo voy a trasladar ¿a qué? A dividir. A dividir. Muy bien, quedaría entonces... Ahora vean que ya va quedando poco a poco la raíz solita y el x solo también. ¿Qué tenemos? y más 3 entre 6 igual a la raíz. Ah, oh, ok. ¿Cómo elimino? ¿Cómo cambio esa raíz? ¿Cómo traslado esa raíz? Necesito que esa raíz se traslade o se elimine para que podamos despejar la x. Bueno, te... ¿cuál es la inversa de una raíz? La inversa de una raíz es una potencia. Y pues nos fijamos en el índice. ¿Cuál es el índice? El que está acá. Es un 2, por defecto, cuando no está, es un 2. Y entonces elevamos a todo lo que está al otro lado, en este caso, todo lo al lado es igual a, e, a 15 menos x. Muy bien, ya casi terminamos. Vean que ya solamente queda el 15 que está por ahí. Voy a pasar una línea para acá. Vamos a ver, una línea... Por acá para subdividir. Y continuamos. Eh, ¿Qué necesito hacer ahora? Este 15... Oh, pues, perdón. Este 15 que está acá... Observen que está positivo. Mm, parece que está restando 15 menos X, pero en realidad no está restando. El 15 es positivo. Lo voy a trasladar al otro lado está positivo, lo voy a trasladar a negativo, o sea, va a ir a restar a todo lo que está al otro lado. Entonces, decimos así, paréntesis, y más 3 dividido entre 2 al cuadrado menos 15, y esto es igual a menos x, ¿ok? Lo que pasamos fue el 15, y el menos x queda, el x queda negativo. Ahora, ¿qué hacemos con ese menos? No puede quedar el menos, ese menos lo tengo que trasladar. Entonces, ¿qué va a ir a hacer al otro lado? Va a cambiar los signos de todo. Y cuando me refiero a todo, por ejemplo, el paréntesis va a quedar negativo. ¿Ok? Y el 15 va a quedar positivo porque intercambia los signos. Y eso va a quedar como X. Y en este momento acabamos de encontrar cuál es la inversa. Ahora lo que tenemos que hacer es un intercambio de variables. ¿Verdad? Cambiamos la variable. Permítanme para ocultarme para que... ...podamos hacerlo totalmente. Queda así. Entonces vamos a intercambiar las letras. X más 3. Dividido entre 2. Más 15. Igual a Y. Ok. Ya acabamos de encontrar entonces quién es G a la menos 1. La inversa. Es igual... A ah, menos paréntesis, oh, aquí me falta un cuadrado, perdón, aquí es al cuadrado, lo estoy dejando botado, hay que tener cuidado con eso. Entre 2 al cuadrado más 15. Excelente, acabamos de encontrar cuál es la inversa de la función g. Es esta la inversa. Muy bien, es un poco, un poquito más larga, es un proceso un poquito más largo, pero lo logramos, ¿de acuerdo? Bueno, yo esperaría que con estos, pues, tengamos un poquito más de claridad. Ok, muy bien, tenemos otra lista, ¿sí? Una lista más de ejercicios. Vamos a hacer dos ejercicios de acá. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer dos ejercicios de esto. Vamos a hacer el ejercicio número 44. Hagamos el ejercicio número 44 para que vean que, qué sucede cuando tenemos una potencia. Entonces, vamos a decir f de x es igual a 3x... Más 7 y esto elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una potencia, lo que necesitamos es trasladarla, pero con la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la potencia? Bueno, la raíz. Antes de esto necesitamos cambiar, recuerden, y igual a 3x más 7, debemos cambiar el f de x por y. Cambiamos, entonces pasamos ese potencia 2, y entonces va a quedar como raíz cuadrada de... Y. Y, sí. igual, ya pues tenemos 3x más 7. Ya podemos quitar el paréntesis. Ya podemos quitar el paréntesis porque ya pasamos eh, esa potencia 2 a, a, a esa raíz. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, vamos a pasar el 7 al otro lado, a, a, a restar en este caso. Y ojo a esto, está fuera de la raíz, pasar a restar fuera de la raíz, porque eh, va a pasar a restar a la raíz de 7. Tenemos que tener cuidado en eso. Entonces vamos a decir acá 3 igual a x. Y ahora por último, el 3, el 3 va a pasar a dividir. Vamos a ver, entonces decimos raíz cuadrada de 7 menos 7 dividido entre el 3. Voy a hacerlo al otro lado porque casi no se nota. Voy a borrar aquí un momentito. Y lo voy a hacer ahorita. Voy a hacer una línea aquí. Para que se vea un poquito mejor. Entonces decimos así. Raíz cuadrada de y menos 7 dividido entre 3. Esto es x. Por último cambiamos, ¿verdad? ya, ya intercambiamos las letras. Paso número 4, pasamos y cambiamos las letras. La y por la x y la x por la y. y entonces tenemos raíz de, de x menos 7 entre 3 es igual a y. Ya encontramos la inversa. ¿la inversa de quién? de f f a la menos 1 entonces raíz de x menos 7 entre 3 muy bien acabamos de encontrar una más una más, una última vamos a resolver por ejemplo el 50 ¿cómo se hace? es un poco diferente, un poquito diferente pero es parecido a lo que estamos haciendo y vamos a hacerlo sería x más 10, x más 3 vamos a copiarlo por acá ¿Cómo se llamaba la función? H. Ok, entonces decimos H de X es igual a X más 10 entre X menos 3. Así es. Ok, muy bien, X menos 3. Iniciamos igual, vamos a hacer los pasos. Vamos a dar el paso de cambiar el, el H en este caso por Y. Y es igual a X más 10 entre X menos 3. Y aquí es donde conoce un poquito lo diferente. No podemos trasladar el 3 ni podemos trasladar el 10. Aquí debemos hacer una tra trasladar, cambiar todo el bloque de x menos 3. Todo lo que está en la parte de abajo lo vamos a pasar al otro lado. ¿okay? Y entonces vamos a pasar aquí. ¿Qué está haciendo todo ese x menos 3? Está multiplicando, eh, perdón, está dividiendo. Entonces lo voy a pasar al lado izquierdo a multiplicar a la y. Todo entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque es todo el x menos 3 el que pasa a multiplicar a la y. Y esto va a ser igual a x más 10. ¿Ok? Muy bien. Acá viene un paso diferente también. O sea, es, esto no lo hemos hecho antes. Eh, sí lo hemos hecho en, otro, en otros grados. Pero aquí lo que debemos hacer es desarrollar. ¿Qué significa desarrollar? Que la y pasa a multiplicar al x y pasa también a multiplicar al 3. Y entonces vamos a hacer una división por aquí. Y seguimos. Multipliquemos. ¿Cuánto queda entonces esa multiplicación? x por y, bueno, queda xy. ¿okay? Y menos 3y, porque y por 3 da 3, eh, 3y. Y al otro lado quedaría x más 10. Recuerden que el objetivo es despejar X, o sea que la X quede sola. Bueno, pero tenemos una X al lado izquierdo y una X al lado derecho. Por ello necesitamos unirlas, ¿sí? Vamos a pasar todas las X juntas y todas las otras que no tengan X las vamos a pasar al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay este X que está a la derecha la vamos a pasar a la izquierda y entonces va quedando algo así. XY. Voy a ponerlo de otro color, negro, XY menos, ¿por qué? Porque la X estaba positiva, queda negativa y el menos 3Y que ya estaba ahí es igual a 10. Ok, okay entonces ahora pues lo que necesitamos es trasladar ese 3Y hacia el otro lado para que queden solo las X de este lado. Vamos a pasar entonces ese menos 3y al otro lado. Quedaría entonces xy menos x es igual a 10 más 3y. Porque pasó al otro lado y estaba negativo, estaba restando. Pasa a sumar. Y aquí vamos a hacer una factorización por factor común. Eso se vio en alguno, en noveno. La factorización por factor común o en octavo. ¿Quién es el factor común aquí? La X. Y entonces vamos a sacar un factor común. ¿Y qué significa esto? Quedaría X. Vamos a quitar todo esto okay, para que se vea bien. Ok. Lo que voy a sacar es un factor común X. Ok. El que representa entonces va a ser así. X paréntesis. ¿Y qué queda? Al quitar la X de aquí, al quitar una X, quedaría solo Y. Menos, porque hay un menos ahí. Y al quitar esa otra x, quedaría un 1. Quedaría entonces x por y menos 1, que sería igual a 10 más 3y. Casi terminamos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que la x quede sola. ¿Ok? ¿eh? Que esta x quede sola. Entonces, ¿qué necesito trasladar? Voy a trasladar este paréntesis que está multiplicando y lo voy a pasar al otro lado. ¿Qué va a ir a hacer? A dividir. Ok, muy bien. Hago una línea nada más acá. Vamos a hacerle otro color. Ok, muy bien. Y pues ahora seguimos. ¿Qué va a quedar entonces? Al trasladar este paréntesis a la derecha, va a quedar así. X es igual a 10. ¿ah? Estoy poniendo demasiado arriba, perdón. Voy a poner un poquito más abajo, por aquí. Un poquito menos. X es igual a 10 más 3Y dividido entre Y menos 1, que es el que pasamos. Bien, entonces observen que ya pudimos despejar, con esto despejamos la X y ahora pues lo único que tengo que hacer es intercambiar las letras. Recuerden, va a quedar Y igual a 10 más 3Y dividido entre Ah, no, no es Y, perdón. Es X, 3X, dividido entre X menos 1. Y con esto, pues, hemos encontrado la inversa de H. ¿Ok? La inversa de H. Lo único que quedaría es, pues, mostrarla o escribirla como H. va a caer encima, pero bueno. Eh, 10 más 3X entre X menos 1. ¿Ok? Esa es la manera que quedaría. Vamos a ver si lo oculto. tenemos aquí aquí. Y queda esa es la respuesta. Bueno, espero que con esto podamos, podamos hacer los ejercicios. Y pues cualquier consulta, cualquier duda, ya saben que me pueden escribir. ¿De acuerdo? Muy bien. Que la pasen bien. Pura vida.